Muy bien, ahora ya nos encontramos en el emblemático malecón de Puerto Vallarta, muy contentos con la caravana. Julber, vamos a mostrar aquí todos los coches presentes, las unidades, el día de hoy, haciendo esta primera caravana 2021 desde el bellísimo Malecón de Puerto Vallarta y por supuesto también Honda Comoto, Vallarta Fitness y todas las marcas patrocinadoras de Radio Switch presentes. Y nos da gusto saludar a Ricardo de Ford. ¿Cómo estás? Ford Placencia, Puerto Vallarta. Hola, buenas tardes es un gusto, aquí participando en la caravana switch eso, la caravana switch, ¿cómo te has sentido? muy a gusto, muy contento <risa> la verdad es que sí nos da emoción porque estamos como despertando la alegría, ¿no? retomando este ritmo en este 2021 y nos encanta poder estar aquí en el malecón, viendo este hermosísimo mar, y bueno, Ford ¿qué promociones tiene? ¿queremos ya estrenar coche? Bueno, mira tenemos varias promociones, primeramente invitarlos a nuestra agencia tenemos nueva administración, este, tenemos profesionales en todas las áreas, en nuestra parte de nuevos, seminuevos, refacciones y servicio. Tenemos unos horarios corridos desde 9 de la mañana hasta 7 y media de la noche, donde ustedes pueden visitarnos en cualquier momento. Tenemos, por, por ejemplo, nuestra camioneta Pickup, que es líder en el mercado, que es la Ford Ranger, desde mensualidades desde 9.700 pesos. Está súper accesible y son las más equipadas del mercado. Otro ejemplo que tenemos es nuestro Figo, que es un, un sedán de tres cilindros. Es, es líder en el mercado en su segmento para las plataformas Uber para particulares, desde mensualidades, desde cuatro mil setecientos pesos, super accesibles para todos nuestros vallartenses. Oye, pues hay muy buenas promociones, amigos, recuerden visitar Ford Placencia Puerto Vallarta, para que este 2021 estén en vehículo, y recuerden que la caravana Radio Switch, ahorita venimos recorriendo las principales avenidas de Puerto Vallarta, ya nos vamos para terminar en Pitillal, y se están dando regalos, Vallarta Fitness, queremos irnos a poner en forma, porque hoy estamos más que conscientes que hacer ejercicio es muy importante y qué promociones tenemos rebeca de vallarta fitness para irnos a entrenar ya a ponchar la llantita ahorita tenemos el 50% de descuento en inscripción y vamos a estar en pitillar ahorita regalando day pass para que vayan a probar y pues se enamoren del gimnasio, claro Oye, bueno, es más, la gente que esté aquí Que quiera un day pass para que conozcan El gimnasio, acérquense ahorita Tenemos también algunos regalos Por acá, la, la bella Sherlina Está acompañándonos, ella muy guapa Muy bella, muy sexy Directamente desde Tepic <risa> Que anda con nosotros de vacaciones Y dijo, yo voy a la caravana yeah. eh, Yo una vez, yo una vez Y aquí estamos también nuestros amigos de BMW Por ahí presentes, vamos a enfocar Las unidades para que aprecien la verdad es que todos tienen una oferta de vehículos muy atractiva también si quieren motos Honda moto y bueno pues esta es la caravana Radio Switch desde el Malecón de Puerto Vallarta y qué les parece si nos despedimos en esta transmisión mostrándoles el bellísimo mar de nuestra ciudad de esta bella bahía que tenemos de Puerto Vallarta tan hermosa que realmente somos muy muy afortunados por si no sabían tenemos el mismo clima que Hawái así que hay que cuidar a nuestro hermoso Puerto Vallarta nos despedimos a través de Radio Switch desde Puerto Vallarta ¿eh? no vayan a pensar que desde Hawái nos vemos